No tío, vamos a buscar un baño, en realidad la ruta es por ahí, ¿eh? la ruta es por ahí, ahí empieza la pista, pero eh, hay que buscar un baño, hay que buscar un baño, eh, si puedes hay que ir lo más ligero de peso posible, entonces busco un baño, ven no la tengo ni apretada, ahora me la coloco, se me ha caído la C, queda un poco más el nombre, se me ha caído la C, pero ¿qué hago? le quito todo lo de canal, pues yo tendré que quitar todo lo de canal o hacer una nueva, pero bueno. Es verdad que podría... Bueno, claro, tengo otra además, podría imprimirla, sí, es verdad. Podría imprimirla. Bueno, pues lo que haré es que como tengo más camisetas de estas, tengo un par, las imprimiré de nuevo y ya está. Eso no me gasto la impresión, no tengo que comprar camiseta. Pues bueno, venga, vamos a buscar un baño y comenzamos. Tirada... 42, más o menos. El primer tirón son 18, pero luego nos entretendremos por ahí. Eh, 42 sí que quiero sacar, si puedo, 42. Para estar un poco conforme, sacar maratón si puedo, ¿vale? Y ya está, eh, luego os voy explicando más, grabaremos un pequeño vídeo para Mundo Trail eh, sobre, eh, ya os, os lo digo que en principio, yo creo que ahora lo grabaré, eh, sobre cuántas eh, sesiones es lo ideal, y no hay un número, no hay un número que sea estas sesiones son las buenas, no, no, depende el objetivo de cada persona y depende el nivel de cada persona, son mejores tantas sesiones a la semana o tantas sesiones, pero más o menos entre 3 y 6, entre 3 y 6 ahora eh, lo grabo venga, hasta luego hemos pasado la primera zona de tostadora y ahora vamos a por la segunda este es un trocito que aunque es para arriba es muy fresquito, va fantástico porque estamos frescos razonablemente pero ahora es la zona más durilla que hay que acostumbrarse que aquí tenemos el Pou de Glac aquel que os algún día, pero mira, si sí varió que veis algo, no solo a mí corriendo ¿Ah? el de crack de hielo. Vamos, venga, seguimos. Ahora grabamos cuando lleguemos a la tostadora que está ahí arriba. Luego, conforme vayamos subiendo a la altura, estamos subiendo hasta el turo de loma. Conforme vayamos subiendo, la temperatura baja, aunque haga sol la temperatura baja un poco luego ya hay zonas de bosque se puede ir mejor pero ahora empezamos con la tostadora venga, ya sigo porque ya ya giramos estamos intentado mantener unos 10 por hora pero ya me ha bajado un poquito 9,7 9,5, cuando te pares un momento 9,5 por hora de media venga ¿Eh? llegamos a la tostadora Ahora estamos un lado, aquí un poco malo, porque es todo subida, todo el rato ahora empezar a subir más, más inclinado, y estás a pleno sol, no hay escapatoria, entonces es una zona un poco delicada, ahora son, os lo digo, las 2 y 17, bueno, va adelantado, 5 minutos, a las 2 y 12 minutos, pero que ya veis a las 2 de la tarde, no es precisamente el punto más fresco del día. Pero me estoy acostumbrando, ¿eh? como entre semana entreno siempre, que acabo a las 2, ya me estoy acostumbrando bastante, es muy importante eso, eh. a ver en qué zona, qué zona, con qué temperatura entrenas y te vas acostumbrando poco a poco, hay que ir fresco, hay que ir en tirantes, porque al final el cuerpo necesita refrigerarse, ¿eh? pero bueno, eso que es acostumbrarse un poquito, entonces no se necesita demasiada agua tampoco se le necesita, pero es acostumbrarse venga, seguimos en la tostadora ahora vienen las subidas un poco más pesadas os enseño un refugio de osos no, pero para pasar la noche yo siempre que paso por aquí veo el agujero es grande, es grande no me momento que está lleno de tartas, pero siempre que lo veo digo si te tienes que esconder te metes ahí si tienes que preservar del frío de la lluvia o algo lo que pasa es que eso está bastante lo mismo te pone ahí con tienes ahí yo que sé, de visita también es escondrijo de otros animales, no pequeños, pero luego de te ahí, tienes ahí una culebrilla que también es un refugio pero bueno, siempre que paso y veo ese agujero grande como una cueva siempre pienso, mira una zona para meterse en caso de una lluvia muy intensa o frío o algo así pero no es el caso hoy muy calor día todo despejado no creo que tengamos sorpresas en la cima llevo manguitos llevaba un buff también pero lo he quitado porque digo es que esto exagerado el calor el buff no lo vamos a usar entonces llevo unos manguitos aquí detrás por si tira si mucho frío te puedas cubrir un poco las mangas ya está con eso me apañamos ya digo que habrá no va a haber 30 grados pero pero con el sol picando no llega a los 30, ¿eh? todavía no pero digamos que frío no hace bueno, estamos atravesando verdulea vale, que es la zona que era cultivo que el otro día, os acordáis que grabamos aquí estábamos los compañeros los otros amigos, que estábamos por aquí todos pues verdulea 40 minutos, vamos a eh vamos flojos pero es que grabar alguna toma pasando por encima de la cámara y todo eso, todo entretiene al final, como te pares un poco todo entretiene pero bueno, ya bien también hacerla un poquito más floja esto es todos los jabalís está levantado va bien hacerla un poquito más floja que al final no siempre con la con la hora metida, ya me entendéis siempre <ríe> siempre con, con la hora pegada, ¿sabes? ya viene algún día tomarse un poco como más un poquito más libre la única problema que salió salido súper tarde y tampoco quiero llegar encima del turno súper tarde Siempre hay que llegar antes de las 4 y voy a llegar a las 4 y media Pero bueno, es lo que hay Pero es eso, no me gusta llegar al tour muy, muy tarde Porque luego hay que bajar y pillar la zona norte Se hace de noche más pronto Está todo más frío Y por eso no me gusta apurar demasiado Así que por eso digo, no, no grabo demasiado tampoco Ahora iba a pasarme por el cornegre. Pero digo, no, grabo en marcha Ya está, por cómo me pase Volvemos a traser 10 o 12 minutos de una tontería Y no Al final se alarga todo Tenía que salir a la 1 y salir a la 2 menos 5 o algo así Por grabar el, el vídeo de Mundo Trail Se va alargando todo Seguimos Ahora pasa muy poquita agua por la riera de Hualva Por el paso, pasa muy poquita Está muy fácil cruzar En otras épocas la cosa está más fastidiosa hay que saltar hasta allí ahora como aquí no, que no tapa el agua está razonablemente bastante fácil el gor está para allá hay que ir luego a la derecha pero no lo desviamos porque estaría primero el abanico que sería la parte de abajo que es como una bajadita así repartida de agua suave muy bonita y luego eh, más para arriba un poco subiendo un poquito trepando tendríamos el gor que ya lograremos una vez así que nada nos vamos por faena para arriba a la subidita esta un poco técnica y luego cogemos otra vez un poco de pista aquí lo único que, que hay digamos un poco digamos especial es que es que es, es pendiente al final lo que tiene es que se sube bastante pendiente más que nada es eso más que lo técnico que pueda ser este tramito es un poco así pero tampoco excesivamente hay que estar atento en algunos puntos un poco más complicados delante y ya está. Son bajando, sobre todo. Bueno, llevamos 700 positivos, 9,85 kilómetros. Un ritmo bastante lento, creo. A ah, 8,2 por hora. Una hora, 12. En casi 10 kilómetros, 700 positivos. ¿Vale? Ahora ya empieza... Hace un poquito que ha empezado a inclinar un poco más. ...y luego llegaremos a, a, al embalse... ...para saber si luego empieza la inclinación más pendiente... ...la parte final del duro... ...que esa ya es más durilla... ...al final haremos unos 1600 en la tirada de subida... ...1618 kilómetros... ...que... ...ahora no será pendiente, pero bueno, no está mal... ...venga, vamos a dar un poquito, llevo dos geles... ...llevo dos, no me entretengo más, solo voy a grabar esto y ya me voy para la cima... Eh, ...dos geles, dobles como si fueran cuatro ¿eh? para eso para cinco horas cuatro gel acordáis que siempre decía la norma de un gel por hora más o menos y luego tú te lo usas cuando tú te apetezca cuando tengas subidas no en las bajadas no no es que tengas que gastarlo a la fuerza cada hora uno pues más o menos eso ¿Eh? Eh, cargamos cargamos y solo hay que guardarlo ¿eh? es fantástico porque no tienes que estar tapando, ni abriendo, ni nada. Y gastas lo que necesitas cada vez. No tienes que por qué meter traje entero para que no manche. A un traguito de agua. Y ya está. coger el trocito de turrón un tercio o un cuarto de esto, ¿eh? 60 gramos pues un tercio o un cuarto, eh. No, menos así Llevo hora y media, se debe coger a la hora, pero como estamos en subida hay que variarlo un poco, porque esto ya hace un poco de digestión, entonces voy con orejones que es un poco más rápido, un poco más digerible, te, te, te digamos te, te frena menos lo que las pulsaciones. ...no te hace tanta digestión y te asfixas un poco menos. Ahora aprovecho el tramo que es planete... ...hasta fondo de pasaves, que bueno, planete... ...subida tendida, suave... ...para hacer un poco de digestión, cuando empecemos con la subida... ...ya llevará 10 minutitos ya en el cuerpo... ...ya habrá recuperado un poquito de digestión... ...y no irá muy penalizado. pero claro, es que si nos metemos toda la subida... ...sin nada que tenga algo de fondo en el cuerpo de digestión... ...tenemos un poco débiles, ¿vale? He puesto, llenar un poquito un vaso de agua, solo 200 ml, quizá un trago y ya está. Hola, qué tal. Cerca de las 4 de la tarde, todavía no, pero falta poco. Pero bueno, tampoco es muy mal, muy mal, ¿eh? Más o menos va a tardar unas 2 horas 34 o algo sin llegar arriba. O sea que no es de lo peorcito. ...tenemos la pendiente más fuerte de todas... ...que creo que es alrededor de un 30, más o menos... ...y esta no desperdicio energía corriéndola... ...prefiero andarla y reservar... ...para la o para otro momento... ...porque podemos subirla pero... ...nos vamos a reventar... ...mejor ir subir andando... ...y luego tener energía, por ejemplo, para correr ahora... ...y decir, pues ahora... ...esta que es un poquito menos pendiente pues la podemos correr tranquilamente poco a poco si hubiera subido la otra corriendo aquí estaríamos reventados al final todo se compensa lo si cargas por algún lado lo tienes luego venga, estamos llegando arriba no vamos a llegar a los 1600 nos van a faltar Metros o algo así, bueno, en realidad no, pero en este sí, porque se come. En realidad, sí que estarán reales, pero este se ataja alguno. Venga, Cimita Turo. Veo ahí, más o menos se ve algo. No hay, nieble, no hay niebla, se ve todo bastante bien. las ahí. 1525, positivo, 17,5, 18 kilómetros. En 2 horas 23, limpias con autopause y rutas muy poco más. 2 horas 26. O sea que nada, 3 minutitos autopause porque no he llegado a pararme demasiado cuando he grabado he pasado simplemente a andar y cosas así entonces no hay demasiado autopause así que venga, más para abajo y ahora ya a darle cañeta en la bajada sin arriesgar como siempre digo, sin arriesgar tenemos que entrenar muchas veces esta ruta es cuestión de caerse que en madera, que tocar madera que no me fío maderita, maderita, maderita, ahí tenemos la antena ahora no vamos por ahí para abajo Tú aquí para abajo otra vez. Venga. enseñar, esta es una bajada marraneta, marraneta, bajada marraneta, venga, voy a enseñar dónde está el sol del diablo no puedo bajar porque perdería mucho tiempo, pero os enseño, el tubo se acaba aquí, veis el tubo que baja, esto estará, no sé, ahora decirte, 6 kilómetros desde Santa Fe para abajo algo así, más o menos, entonces cuando se acaba el tubo, contamos 50 metros en este, que es como un poco bosque, ¿vale?, unos 50 metros, Y aquí marqué yo con alguna piedra extra el punto de bajada, está por aquí, este no, creo que es aquí, a ver aquí, aquí, aquí está, el punto de bajada está justo aquí, ¿Ves que puse esta piedra, esta piedra puse esta, aquí está el punto de bajada, por ahí bajamos, vale por ahí se baja, se cruza luego justo por debajo del tubo, el que bajaba pasa justo debajo y un poco a la izquierda y metido a la izquierda está el sal, el sal del diablo, muy guapo, muy guapo. Eso Sí, ahora hay poca agua. Pero aún así es chulo, pero lo subió cuando yo veía bastante agua. Entonces bueno, está guapo, pero claro, ahora no hay mucha agua, ¿veis? En la zona es esta. ¿eh? Pero eso está ahí metido ahí, a la izquierda, ahí metido, ¿vale? Sal del diablo, del diablo. ¿Vale? Venga. seguimos Bueno, esto se mueve un poco, ¿eh, la cámara? Nos quedan unos 15 minutos, ahora giraremos a la izquierda Unos 15 minutos para acabar la parte de montaña Que será unos 36 kilómetros, mil... Llevo 1.545 marca ahora No hay subida, no, creo que no hay subida ya Bueno, a lo mejor son 1.600 reales, pero esto marca 1.545, ¿vale? Entonces, acabaremos los 36 de montaña En unas 4 horas menos son menos, llevamos 3.47 unas 4 horas y nos pasaremos, ya no nos queda nada de seguir, ya estamos, nos pasaremos a coger bambas de asfalto estas son las de trail ya sabéis, el tipo de suela como esa suela la metamos en asfalto la quemamos viva no se puede aparte que son duras y ya pican aquí, cuando llevas kilómetros ya pican los gemelos imagínate el en asfalto entonces ahora cogeremos las de asfalto, la long y le meteremos 3, 4 kilómetros, 6, km, no sé lo que me parezca porque a veces digo poco y luego me animo un rato hacer 4 horas y media de tirada larga o algo así si no nos quedaremos un poquito cortos vale, ya está ahora giramos aquí a la izquierda es el punto de giro ¿Eh? Ahí abajo tenemos el powder de Glac que os enseñé al principio. Vemos ahí? Ya está, me quedan ¿sí? un par de kilómetros. Veamos 33, 3 kilómetros. Me quedan. Ya digo, luego completaremos hasta hacer 40, 42, lo que veamos. Seguimos. Oh, guapo! Oh, oh, ¡Qué bien. ¡Hola! ¿Qué pasa, Peque? Es un labrador de estos de. De, bueno, de ganado <ríe> ahí está el, el, el pastor y sus ovejas venga, seguimos ahí las ovejillas peques, ¿qué pasa? me miran me miran, me miran todas eh, modo asfalto modo asfalto te pones esto y parece que no lleven nada comparado a las otras estas son algodoncitos nubes, vas que dices ni, ni pica gemelo Nada, con esto puedo hacer el rato que quieras Ya cuestión de psicología, más que nada Psicológicamente, porque Es que ni te cansas Venga, seguimos, nos quedan unos 6 kilómetros Para hacer maratón Así que vamos a entretenernos por aquí Por la urbanización, subiendo y bajando Hasta luego Llegamos a La madre de todas las cuestas ¿Qué es esto? Nos vamos a decir a la izquierda, creo yo, porque subirla, pero bueno, la suban tanto. la madre de todas las cuestas esta la intentaba yo subir de pequeño, yo vivía aquí en esta urbanización la intentaba subir con la bici claro, aquí no tomamos la vuelta con la orbea fullia, sin piñón y sin nada, sin cambio ni nada era una locura se podría subir, ¿eh? pero es tontería, se puede subir con pasito corto al final sube, pero pero bueno, no hay necesidad, vamos andando Vamos a subir igual de rápido o más Andando Y ya está También va bien entrenar el andar No todos corren Llegamos arriba Así sumamos un poco más de positivo Ya llevamos casi 40 39,870 metros Casi 40 kilómetros Así que Llegamos arriba Tonteamos un poco por arriba hay algo de pendiente todavía no es que se llegue arriba todavía hay algunas pendientes nos damos la vuelta y ya saldrán 43, 44 y nos vamos satisfechos como decimos con el trabajo hecho y ya está, ya otra cosa mariposa se ve la pendiente aquí en los cortes ahí es donde se ve la pendiente no sé, así no, no sé cuánto será porque andando no tiene velocidad el, el GPS suficiente. Velocidad no andando para medirla correctamente. Tampoco es que sea tan exagerada. Lo que pasa es que al ser en asfalto parece más. En montaña sería una cuesta normal. Pero claro, en asfalto no se ve nunca de esta inclinación. Tan bestia. Grabando esto. Digo, voy a hacer una grabación antes de cerrar vídeo esto es un vicio absoluto y porque ya ha dicho mira corta corta porque me iba a pasar por otra calle que hay más para allá que sube más pendiente esta sube muy poco que sube más pendiente digo y así se como a nivel estás loco tío estás loco estamos tontos y ya está así que digo no no coge la directa hacia donde está el coche a la zona de la pista y ya está pero que ya llevamos 44,8 kilómetros. 45 faltan 200 metros. Y de aquí al coche hay un kilómetro. 46. Digo, si me doy la vuelta por allí, ya me quedo en 46 y pico, ya me quedo con el vicio. Venga, por 47. Y ya digo, corta. Corta, Ángel, porque luego soy una agonía. Porque otra vez, ya sabéis que he hecho 45, 46, 47 también, alguna no, vez, 48. ¿Qué pasa? Que te vicias, hola, te vicias, y dices, va, uno más, va, pero si le doy media vuelta por aquí, subo un poco más y medio de una vuelta, 47, uno más, y no, no, hay que cortar, porque si no al final es un sufrimiento, porque tú mismo te obligas cada vez a meter más, y eso ya es un vicio, entonces hay que decir, corta nene, así que nada, vamos hacia donde está el coche, tenemos 46 más o menos, ahora grabo el señor de vídeo y ya está, 1700 positivos y ya está. Hay que cortar en algún momento. Por eso es importante tener un entrenador. Yo me tengo que autocortar. Autocortar. Pero bueno, para que o te ponga un poquito más o te quite un poquito de más que te pases. Ya estamos, ya hemos hecho los 46 nos hemos venido a pista, tenemos el coche ahí ahí el asfalto, ya está, venga 46,04 no se ve, pero 46,04, 1720 a 9,3 por hora 4 horas 57 con autopase limpias, 5 horas 04 se ve, eh? 504 vale, o sea que está muy bien, pausamos, o sea, para detenemos que si no ya está muy contento porque ha salido una sesión que no ha sido demasiado lenta dentro de lo que acaba, 9,3 por hora. Creo que es 6, no sé si es 15, 6 20, no sé decir por esa zona, 6 y algo, 6 15, 6 20, 6 18, no sé, me suena que es algo así. Y, y no hemos reventado, lo importante es que no hemos reventado, eso es lo más importante de todo, que hemos ido haciendo y nos lo hemos tomado con filosofía, haciendo, ¿por qué? Porque tenemos que subir. Había que hacer toda la bajada técnica sin matarse, con cuidado de no caerse, luego había que correr toda la pista y luego hemos llegado con 36 y algo, 36 y algo hemos llegado ya al asfalto, al coche, y hemos metido 10 kilómetros, que se dice pronto 10 kilómetros extra en asfalto, que tú dirías 10 kilómetros no mucho ya, pero cuando llevas 36 con montaña sí que son, ¿vale? Lo bueno, que esto no lo hubiéramos podido hacer con, con zapatillas de trail, porque ya hubiera ido muy duro, gemelo muy castigado, muy, muy picado de, de duras que son, eh, en asfalto hubiéramos reventado gemelos. Entonces, qué bueno ha sido pues cambiar a la de asfalto, que ya lo he hecho más veces, me cambio a la, a la zapatilla de asfalto, que puedes ir como, como flotandito, al final en el... Espera, que no se me ve... Es que hay muchos mosquitos, ¿eh? No puedes correr sin gafas, ¡buah!, te los comes. Y la boca está cerrada y todo. Y bueno, lo que decimos, no hemos reventado. Eh... Ya me he perdido lo que iba a decir. Bueno, ya está, lo dejamos aquí. Muy contento por eso, porque ha sido una tirada, las piernas conservadas, gracias a esa a toda la zapatilla de asfalto. Y ya está, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Espera. Vale, ya está. Bueno, pues un abrazo a todos, trabajo hecho, <ríe> esto es como, bueno, no quería hacer una comparativa, pero es como cuando sales y vuelves con algo y dices, sales y vuelves, el otro día vuelves con un tiempo bueno o vuelves con un volumen bueno, pues ya está, cumplido, venga, hasta la próxima, deu, tíos, deu, deu, deu.